Taco más grande de toda Argentina Temazo, ¿qué se viene? Temazo, ¿cómo se llama? Ah, Givenchy, qué pelotuda No reconocí Givenchy No te escucho una verga Ese es el mío, pero toma, sí. toma. Está re fuerte. Amigos, es una mierda Está re, Está re puro esto El chat quiere que te hagas un fondo ¿Un fondo? ¿Vos hacés tu fondo, hijo de puta? Vamos, hacemos mitad y mitad cada uno nada igual, eh. yo me la banco chat. yo me la banco, no tengo porque... chat. va, va, va Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Hace cuánto tiempo venís a Tokyo Stream Antes de la pandemia, así que dos años Hace dos años que venís a Tokyo Stream Tenés que hacerte un medio fondo, Agá, esto, fondo, fondo Fondo, fondo Fondo, fondo, fondo No, fondo. Fondo, no, fondo, no, fondo, no, no, no, no, no, no. no amigo, se lo vas a en serio. Está, está, está bien, está bien, ¿Vos te gusta el anime? No. ¿Tenés novia? No. ¿No tenés novia? Está soltero, Resus, chicos. Está soltero. Está buscando una guacha, una guacha que cuide las ovejas. ¿Qué? ¿Qué concha dijiste? Le conseguimos tres guachos. Tres, tres. Le presentamos a Brenda. Hola. ¿Hace cuánto estás en la Tokio? Hace años, antes, de antes de la pandemia. ¿Te gusta el anime? Me encanta. Decime, si yo te digo que le des un pico a una chica de la Tokio, ¿le das? Sí, obvio. A ver si puede venir para acá la cámara. Pedir? Si vos te atreverías a darle un pico a, ver, a Brenda Qué cosa que nunca hice ah. ¿Te atrevés? Ah, sí, sí, sí, sí ¿Se ¿Te pico? ¿Te pico? ¿Te ¿Te literalmente Igual de ¿Te ¿Te onda era un pico uh, Pero como quieran. A Tokio Stream acá conseguí lo que sea ¿Hace cuánto viniste a Tokyo Stream? Hace bastante ¿Ah, sí? ¿Qué anda? ¿Lo bien? gracias a vos ¡Qué menos Que No le que no saben Decime, ¿qué tan en pedo estás? Sí ¿O te dicen que te quedas? Quídate. Ay, boludo, no puedo, no, no puedo. ¿Qué no, no te puedo. tomaste? ¿Qué no te tomaste? Eh. Para empezar, la fila me dieron vodka. Judo, okay. Me dijeron, che, podés chupar la botella, llegué en sí. Venís de chupar una botella. ¿Viste solo o acompañado? Coméntanos. viene viene acompañado por un el... saludo. Oh. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está tu pajera? Les presentamos a la belleza que conquistó el corazón de un sabio. Hola. ¿Eh? Mira cómo. no, dice hola y se enamora. ¿Pueden darse un tiquito? Dale. No, amigos, se tienen que casar en la Toque Street. En San Valentín hacemos casamientos gratis, uh, literalmente. es un cura que no va a tener jodeme. nada de cura porque no va a tocar rendes claramente el Va a empezar a cazar gente en vivo. Así que este 14 de febrero. Bueno, 14. No, ser, no. No cae 14 igual. La próxima stream es edición San Valentín. Es edición San Valentín. Edición San Valentín. Edición claro sí. San Calentín. ¿En dónde? En la dirección de Palermo Grupo, a la vuelta del Al Rural. ¿Qué tipo de música pasamos en este stream? Y al principio estábamos pasando heavy metal, okay. después pasamos un Dove. poquito de reggaetón. Ahora estamos pasando trap. Vamos arriba a ver qué onda. Hay cosas que no debemos grabar, pero las vamos a grabar igual. Volví, pero con Está puro Hijo de puta está re puro Che me estoy cagando de calor eh, cuando hay un tema movido Nos tiramos una bailanta Tal, tal cual En el escenario El camarero estar re en una Porque no entiende nada de lo que decimos Vale, el chabón Literalmente, sueldo. nada más está grabando O sea, no, no podemos estar barriendo a él El chico no puede saber lo que estaba diciendo Vamos a hablando mal de él, te amamos, Pancho eh, Es un genio A mí estoy ya re en pedo Estoy muy en pedo Vamos a entrevistar a Pelito de Bebeli Hola, ¿qué onda? ¿Cómo anda? No, estamos bien, estamos bien ¿Está pasando bien? Estamos bien, estamos bien ¿Chamuyando minitas? Estamos bien, estamos bien Disfrutando de la música ¿Cuántos chamuyas? 1.006 minitas Pará, pará, eh, son, pará, pará ojalá, mira ahí Yo... ¡Mira cómo bailan ahí boludo, esto es un imperio Está No me miran del orto ¿Está sonando Temazo? Está sonando enemy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo lo está pasando? Aquí. Tranquilo, estás en tu salsa Che, buena remera, eh Facha Dale. Seguido por acá? La primera es que vengo, mira, sí. parece que me lo estoy rechabullando, preguntadle a vos. Se lo está rechabullando. Me pa' que loco está soltero. ¿Tomaste? Yo te pido que haga fondo de eso lo haces. No, no puedo. Probabilidad del 1 al 3. Un 0, No, No, no, no, yo te digo. Del 1 al 3, si yo me equivoco lo tomo todo yo. Dale. 1, 2, 3, 2, 33. ¿Necesitas hacer un fondo? Eh, ahora vos, ahora vos. ¿Qué opinas de esto? Me encanta, vengo siempre. Mira que tomo es una cagadura. Me está recagando. ¿Qué onda? ¿Cuánta vez se me cagando con ese, le ves tomar él? Chositamente. Sí, ¿Cómo vas? ¿Tomabas? Ah, amigo, tomó un montón. Amigo. un montón. Me está recagando. Con un montón. ¿Cómo Terminate esto. Tomá, tomá, tomá. No, no, no. Dale, amigo, yo te ves. Acabo de hacer fondo. Acabo, este p... p... Acabo de matando, te cae mi no, no, mí. No, no, no. Acabo de hacer fondo con mi mina, digo. ¿Quieres tomar? Cualquiera, cualquiera. Che, me está no, no, no. matando con el primer plano este chavo. Me está rompiendo el orto, no esté nunca más A ver qué dice chat Cagonazo uno Cagonazo la concha de tu madre, mirá cagonazo El menos influenciable Yo ya estoy, yo ya te reempedo A ver, a ¿Qué es eso? ¿Cómo siento? quién se este puede oscuro Toma un toquecito, para que sientas Y si ve que está puerta del al 10 ¿Qué tan por está el 1 al 10? 8 ¡Mi huevo, ¡Está 10! Tomé peores ¡Ah, pero puro! ¡El siguiente es puro! Realmente tomé peores igual ¡Ah, pero el tuyo está re suave! ¿Está tan puro o hace fondo? Podría, pero... Se hace el picante, se hace el picante ¡Ah, Hacete fondo del tuyo, hace el fondo del tuyo ¡Vale, dale! ¡Está del rata! ¡Eh! no? Se tomó todo, chicos Se tomó todo, está... Está mal, está mal Te la arrancá mitad mitad, está re puro Está muy puro eso Un toque, toma un toque Okay, okay. me re cagona, boludo, me estás reca está recagando, me estás re mal, me re cagaste. Es asqueroso. ¿Vos camarones vos querés? Vos me decís hasta dónde? Nada, yo te digo, yo te digo hasta donde. No me decía la culpa después a mí. Gracias Sandy, gracias. Proba eh, esto, probá esto. No sabía que iba a ser esa. Bachelo. Muy pachelo. Muy pacheca. ¿Segura? 100%. Me queda bien la gorra. Me queda bien. Me queda como el orto. Me queda como el orto. Sí, sacándela. ¡Ok, te perro. Te pido que me perré. No te perro, y sabes qué mal? Vuela, dale, bailá Bailamos dos. verdad, sí, sí, antes tuvimos la entrevista. No, perdón, daba, ¿qué ¿Qué? ¿Qué? como el orto. Son <S -3> oh, muy fachero, oh, amigos, son muy fachero. Oh, por Dios, Ay, se pasa se todo monos, de sí, y, sí, sí, sí. Sí. todo en Tokio. Nació fachero, nací fachero. ¡Está ah, moleno! ¡Hasta sí. yo le doy, soy heterosexual! Las mujeres son lindas por defecto, pero ese tipo es hermoso, parece una mujer. Se echaba como cinco kilos al mismo tiempo. ¡Mirá, mirá, mirá!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 no, no, un pequeñito, un pequeñito. O monazo, un pequeñito, no pasa nada. O monazo. No, no, no, no, chat, no soy, un pequeñito.